Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigues, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien disfrutando de la vida. Yo, muy bien. Bueno, hoy empezamos con un nuevo tema, así que hoy a lo mejor el video se hace un poquitito más largo, perdón, perdón, perdón, dije que eran videos short eh, Esto, esta información que estoy... Eh, teniendo la saco de acá del manual astrológico hecho por alumnos del CAF, que lo puedes conseguir el PDF gratuitamente entrando a nuestra página, ahí abajo la tienen, eh, que es www.centroaprenderastrologiafacilmente.com eh, Bueno... Presentación de las casas. ¿Qué son las casas astrológicas? Esto que vos ves acá en el centro sería el planeta Tierra. Esto que ves que rodea al planeta Tierra, este otro círculo, es el cielo. Más allá del cielo vas a ver las 12 constelaciones por donde se ve pasar desde la Tierra. Entonces, hay un punto, en este caso es aquí, que si uno mirara con un telescopio en forma perpendicular hacia arriba, eh, ese día y ese horario que yo puse acá arbitrariamente para que queden así las casas, eh, lo que estarías viendo es el medio cielo. Si miraras hacia el horizonte del este, lo que verías es el ascendente, o sea, el signo que está ascendiendo. Y si miraras hacia el horizonte del oeste, verías el signo que está descendiendo, o sea, el descendente. Y si pudieras ver desde este punto abajo, lo que verías es el fondo de cielo, se llama. Entonces la carta natal se divide en cuatro partes que a su vez cada parte depende de la óptica desde el punto donde estás mirando se va a dividir en 12 casas astrales o astrológicas o natales como quieras llamarle. Cada una de estas casas está relacionada de alguna manera con un signo. O sea, por ejemplo, la casa 1 está relacionada eh, en forma natural con Aries. No quiere decir que siempre vaya a caer en Aries. Por ejemplo, mi casa 1, que es el ascendente, ¿sí? está en Leo. ¿sí? Pero es una casa que está relacionada íntimamente con Aries. Eh, la casa 2 está relacionada con Tauro. La casa 3 con Géminis, la casa 4 con Cáncer, la casa 5 con Leo, la 6 con Virgo, la 7 con Libra, la 8 con Escorpio, la 9 con Sagitario, la 10 con Capricornio, la 11 con Acuario y la 12 con Pisces. Cuando nosotros hablamos de que una casa está en un determinado signo estamos hablando de la primer rayita que vemos en donde comienza la casa no importa por el momento que la casa ocupe algunos grados de otro signo algunos o muchos van a tener cartas natales que la cúspide por ejemplo está a 25 grados de piscis y ocupa casi todo aries sin embargo lo que decimos que esa casa 12 está en piscis no que está en aries espero que se entienda esto y si no con el tiempo se va a ir entendiendo estamos ya en la segunda mitad del curso, recuerden que este curso de Astrología en Video Short se compone de 320 eh, clases y ya vamos por las 166, creo que es esta. Eh, o sea, ya estamos empezando la segunda mitad. La segunda mitad vamos a ver casas astrológicas y entonces después vamos a ver cómo funcionan los planetas dentro de cada una de las casas astrológicas y después vamos a llegar a ser la triple combinación de planeta en casa y en signo. Entonces, lo importante acá es que cada una de estas casas ¿qué representa? Cada una de estas casas representa un área de nuestra vida. Por ejemplo, la casa 1 representa el yo soy, ¿sí? la casa 2 representa el yo tengo, eh, valores eh, valores personales y valores eh, materiales, ¿sí? la casa 3 representa el yo me comunico, la casa 4 es la casa del hogar, la casa 5 representa el yo quiero, la casa 6 es trabajo, es salud, la casa 7 representa eh, el matrimonio, las asociaciones, la casa 8 representa la sexualidad, representa las muertes, no muertes físicas, por supuesto, la casa 9 representa la filosofía, la alta escuela, los viajes, la 10 la profesión, el brillo, el destino, la casa 11 representa... Eh, los amigos, eh, la comunidad, la casa 12, <coughs> disculpen, la casa 12, me iba quedando sin voz, la casa 12 representa eh, lo más interno del ser. Eh, la casa 12 decimos que es una casa kármica. La, el tamaño de las casas varían según. Eh, desde dónde estén mirando, o sea en este caso yo estoy mirando desde el Ecuador y Greenwich, lo hice así para que las casas queden más parejas, pero cuanto más nos alejamos del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, las casas van a ser más desparejas, y en eso varía el tamaño de las casas. Eh. Bien, hasta acá eh, vamos a hacer la clase de hoy para que no se haga muy larga. En la próxima clase vamos a ver lo que representa el... Eh, que sea una casa de fuego, que sea una casa de tierra, ya vamos a empezar a trabajar con palabras claves. Así que bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, por supuesto que sí, como todos los días. chao hasta mañana.